menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales, resultó con heridas de bala a manos de un agente de la Policía Nacional supuestamente accidental al ser cuestionado, narra lo sucedido. Eh, un amigo mío que es policía, fue al negocio donde yo trabajo, paga un dinero que él debía, En el momento de él sacar el dinero que lo tenía donde mismo tenía su arma, que sacó su arma se le escapó un disparo, que no sabía que la arma estaba manipulada. Fue de manera accidental. Sí. Él es policía. Sí. Eh, raso. Raso. Raso de la policía. No Ahí abajo en la nuña de Cáceres. O sea, tú descartas o verdad, afirma de que no hubo ningún tipo de problema. Ningún tipo. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú Yo ahora mismo estoy trabajando en un negocio de vender preparativos de juca y bebida alcohólica. Inmediatamente él te propino el disparo, ¿qué hizo? Él se asustó, claro está, me pidió excusa y me mandó para el médico de una vez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.